Desperté aquí Es que Genial, sí. pues, yeah. Tomo nota en un papel Plasmaré mis ideas en el combo En relato emociones Ya ando el en and goes, sigo bien Aunque las nubes no me muestren el sol una vez. Soy un guerrero adaptado girl. Bien desperté otra vez Me levanto tarde arde Entre cuatro paredes a vivir otra vez Por una vez Y me alzó el con amor y odio mezclado en mi ser y ahora canto con dolor, con amor Pero siempre pensando en tu recuerdo Lo uso para la composición de arte Que ahora muchos lo pueden apreciar Oyéndome en cada canción que solo es de o produje de codifica lo que creo en mis noches largas de ensueño lo siento en eh, eh, mis largos tenisolitos en el paseo desanto dando el interés a la sombra en la que me he vuelto donde se me es más difícil soltar ese sueño recuerdo el título de la canción que habla de Janis Juan en la mm -hmm. el... Me desperté otra vez, me levanto tarde Entre cuatro paredes a vivir otra vez Por una vez y me alzo en pie Con amor y odio mezclado en mis leyes so ah, pero solo soñar y ya no sentir nada de nuevo Yo solo escribí echado a mí Ya vivido otra vez Por una vez y me alzo en pie Con amor yo mezclado en mi ser Quiero despertar otra vez Me levanto tarde Entre cuatro paredes ya vivido otra vez Por una vez y me alzo en pie Con amor odio mezclado en mi ser y ahora canto con dolor, con amor Pero siempre pensando en tu recuerdo Lo uso para la composición de arte pero ahora muchos lo pueden apreciar Oyéndome en cada canción Que son las Yo El mal, solo el mal No te abraza el alma Si ya no queda la esperanza Ojalá sea yo quien amaros si solo será una nota Más tras una batalla Con mensajes que nunca mirarás, olvidar Aliviar que más a mi manera no fui las la esperanza que creía más